que hizo hoy Suárez. Exactamente, estuvo entregando viviendas en el este de la provincia, en Rivadavia, y allí se refirió a las paritarias de los empleados públicos que van a volver a discutir desde el jueves de esta semana. Dijo, vamos a hacer lo posible porque los salarios de los empleados públicos alcancen la inflación para que no pierdan. Pero bueno, es algo difícil aunque reconoció que el último incremento que se conoció de septiembre ha sido alto, bueno, están en un 72% a noviembre. Esto implicaría un aumento fuerte en la próxima negociación. Pero esto decía Rodolfo Suárez. Repito lo que dije en el primer momento, vamos a hacer todo el esfuerzo para alcanzar a, a la inflación de manera tal que el salario del empleado público no, no, no pierda con, con la inflación. Ya hemos conocido este último índice que sigue siendo alto, la inflación es muy alta en, en, en la Argentina, así que, Vamos a, en el ámbito de la paritaria, vamos a tratar de, de, de llegar a lo más que se pueda a la inflación tremenda que estamos teniendo en el país. Bien, Pablo. Entonces, hasta ahí la palabra de Suárez, que dice, vamos a tratar de buscar la claro. mejor respuesta posible. Ayer empezábamos a lucurar qué se puede venir. ¿Jueves, los tres gremios más importantes? Claro. Ampros, SUTE y, y, ate. y ATE. No es poco. Uh -huh. Decíamos que hay un 72% acordado. Hasta noviembre, sí. si quieren imparar la inflación, una inflación que se cree, podría superar el 95% a diciembre. Y imagínate cuál es la brecha del 72 al 95% en solamente uno o dos meses. Es importante claro. lo que deben escalar en la negociación. Claro, tenés Pero, un 23% de desfasaje claro. y, o de desfase, mejor dicho. Y en este momento ya estarían perdiendo algunos gremios con sí. la inflación actual. Porque tenemos en Mendoza un 68 y pico. Y no está llegando a 68, lo que sacan como cuenta, por ejemplo, en Ampros es un 60 al día de hoy. 60 eh, a septiembre, con la inflación de septiembre, claro. Bueno, por eso, el pedido de los gremios ya lo han dejado trascender, uno sondeando a ver qué es lo que van a llevar... El jueves desde el Estado no se conoce mucho, la propuesta no se conoce, pero desde los gremios sí, plantean, quieren la inflación y además algunas mejoras en ítems específicos y a todos los escalafones. Y Veremos. hay un, un detallito importante que lo filtran desde ATE, que es que una de las propuestas, o mejor dicho, de los pedidos que van a hacer, tiene que ver con que haya sí o sí una revisión en diciembre. Sí. ¿Para qué? Para que enero, febrero y marzo ya esté estipulado el aumento. Claro. Las veces anteriores lo que ha pasado es que llegan a marzo sin haber acordado nada para el primer trimestre del año. Y bueno, la negociación es más tensa, además de lo que pierden en ese arranque. Aparte hay que pensar que vamos a vivir el verano más inflacionario de los últimos 30 años. Claro. El más fuerte claro. en términos de precios de las últimas tres décadas. Entonces va a ser complejo y va a ser complejo diciembre también en ese y sentido. Y diciembre que es el mes más temido porque en general crece una tensión social y una efervescencia sí, eso, social. Porque es lógico, llegan con el año a cuestas, uh -huh. llegan a las fiestas con necesidades, con salarios, en el caso de que los, los que los tienen, desfasados, y tienen que encarar gastos importantes a fin de año, cuando uno sí. espera relajarse, encontrarse con la familia, festejos y, no, y toca el bolsillo y no tiene. Entonces es históricamente un mes complicado. Sí. Y además porque buscarán cerrar el año con un reconocimiento de la autoridad o su empleador que le reconozca todo lo que creció la inflación Bien. durante el año, más allá de lo que busquen hacer ahora en el mes de octubre. Así que veremos si le dan esa carta que siempre la han buscado los gremios. Gracias Pablo, seguramente estaremos atentos el jueves.